En la cordillera occidental, en el altiplano norte y sur de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Desde la noche de este viernes 13 de julio hasta el domingo 15 del presente mes se registrarán nevadas. En alturas mayores a los 4.000 metros, esto desde el día sábado hasta el día domingo, principalmente en el sector eh, del occidente, en el altiplano y la cordillera. En la parte alta del departamento de Chuquisaca, entre la noche del sábado 14 de julio y la madrugada del domingo del presente mes, también se registrarán nevadas. El Senami lanzó otro aviso de alerta naranja por vientos moderados y temporalmente fuertes, con una intensidad de 60 a 90 kilómetros por hora para la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Que van a estar afectando principalmente en las provincias cordillera, Ibáñez Guarnes, Chilo, Sara, Florida y Santi Esteban, esto en el departamento de Santa Cruz. Pasado este fenómeno climatológico en el país, las temperaturas irán mejorando. En la parte oriental del país, las temperaturas llegarán a 30 grados. Y para el altiplano boliviano, las temperaturas irán ascendiendo desde los 17 grados. Eh, puedan ir mejorando y puedan ir recuperando ya hasta el fin de semana, eh, pero eh, esta alerta de vientos es principalmente para Santa Cruz.